Hola, hola, hola, ¿qué tal? Ya tenemos respuesta oficial de ASA. Como sabéis, hace un mes dejaron de enviar los peritos al taller y la semana pasada recibimos este Eurofax. Si en algún momento se ha trasladado desde la compañía a ustedes, al cliente o al mediador, la imposibilidad de envío de un perito a sus instalaciones, se debe a un error humano que ya ha sido subsanado. Sí. Efectivamente, a la semana ya estaban los peritos de Asa de nuevo en el taller. Ahora nos dicen que ha sido un error, que se han equivocado. Y aceptamos ese error y sus disculpas. De sabios es rectificar. Pero nosotros no vamos a rectificar. Nosotros hemos decidido que vamos a continuar dándole cariño a sus clientes. ¿Cómo? Pues manteniendo la promoción por la cual si eres de Asa y reparas en Tallerbox, vamos a hacerte la revisión gratis, completamente gratis. Y además, ahora ya tenemos peritos. Así que te esperamos. ¡Un saludo!